El número ganador es el 8 1 2 7. Repito, el número ganador es el 8127. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.